<Risa> Esperando las pizzas ¿Qué dijo el Benji Santa Rosa? ¿Qué dijo? ¿Cómo Benji? <Risa> no sé qué es Benji? Santa Rosa, Santa Rosa, Santa Rosa, Santa Rosa, Santa Rosa, Santa Rosa, Santa Rosa, Santa Rosa, Mata Rosa, Mata Rosa, Mata Rosa, Mata Rosa, Estamos a punto de embarcarnos hacia Capri. Una aventura sin igual. En el verano. En el verano. Tenemos nuestro gran ticket. Esta es nuestra validación. Miren, nos dijo que no había playa en Capri. Nosotros estamos yendo a la playa de Capri. Pues no, se podía llegar caminando. Decían que no había. Fitus, ¿qué te parece? Genial, con cavernas, mirá. Mirá, las rocas. Vamos, búscale. No pareces, si hay que ir hasta el fondo, a ver si llegamos. ¿Cómo? ¿Para Sí, Si, sí. hasta que tocarlo. Vamos, dos, tres. ¡Ay! Podemos decir que sí, hay playa en Capri. ¿Me gustó chico la playa? Sí. como sí. el hijo de remil mil putas del que nos trajo. Galísimo. <risa> Ahora de vuelta nos queda escalerita. Interminable. Maniobra. Vamos a hacer una maniobra complicada. Sí. el bicho, agujero del amor. Así claro, encontramos el amor. ¡Algo de eso! Eso. ¡Marina de los Cantones! nos en de Acá se cae el cielo. el horizonte. Estamos en busca del trueno perdido. ¡Oh! están cayendo piedras! Estas son las calles de Sorrento Estoy buscando un traje para la boda No creo que lo encuentre porque es muy caro Estamos en el mirador de Sorrento con el Benji eso que se ve allá, el volcán de Eso Es suyo, un crucero. Este es el barco de Benji.